Hola, muy buenas tardes, lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy es un gusto de de entrevistar a Olga Berrios, que es la responsable de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión España. Buenos días, Olga. Buenos días, Antonio. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Pues hay una definición muy larga, pero a mí me gusta decir con una más fácil de entender, que es que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. ¿Por qué las personas con discapacidad intelectual deben comprender el mundo? Eh, pues eh, porque es necesario para participar y para ser felices, ¿no? Para poder tener un trabajo, para disfrutar la cultura. Imagínate, si no entiende las cosas, pues ir a, a la doctora te da más miedo y a lo mejor te quedas en casa. Entonces es súper importante para que podamos vivir la vida que deseamos vivir. ¿Te has perdido en algún sitio por falta de accesibilidad? Pues sí, hace muy poquito tenía un viaje a Mérida y tenía que coger un autobús. Pero para ir a la estación de autobuses tenía que coger un tren de cercanías. Si y en los trenes de cercanías yo no entiendo muy bien eh, cómo funcionan. La red de Madrid, a veces hay un tren, la línea amarilla, que hace una vuelta muy rara. Entonces me lo cogí en dirección contraria y estuve a punto de perder el autobús porque llegué, llegué tarde teniendo en cuenta que tuve que coger un tren y volver a, en el otro sentido. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en, en algún encuentro? Pues sí, me acuerdo también de, de una jornada que fue en Murcia, que era en el ayuntamiento de Murcia, en la plaza principal de la ciudad, eh, y no estaba señalizado, no había ningún cartel, de que, con el nombre del edificio. El edificio se llama Edificio Moneo y había un cartel sin... sin o sea, había un edificio, pero sin cartel. Tuve que preguntar y menos mal que me encontré con una compañera que me rescató y me dijo, es ese. ¿Cómo te imaginas la accesibilidad cognitiva en el año 2050? Pues yo espero que todas las personas sepan eh, qué es la accesibilidad cognitiva, que la, la, que la pidan y además que esté ya asegurada que, la, que las leyes... Esté, esté muy bien escrito y además me imagino que nos ayudará muchísimo una tecnología que sea mucho más lista de lo que es ahora. ¿Algún mensaje de despedida para nuestros lectores de Planeta Fácil? Pues eh, el, el mensaje sobre todo que, que es un placer tenerlo al otro lado y también cuando estáis a este, cuando nos mandáis vuestras opiniones, y eso es lo que me gustaría, que, que sigáis enviándonos dejándonos comentarios y, y enviándonos artículos de opinión para que los eh, publiquemos en Planeta Fácil, y vídeos como este. Muchísimas gracias, Olga, por haberte entrevistado. Muchas gracias a ti, Antonio.